Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerte aquí en este curso de Photoshop donde seguiremos trabajando con correcciones básicas en fotografías. Recuérdalo siempre, lo importante es crear un flujo de trabajo. Vas a abrir aquí el panel de capas, te vas a dirigir a la herramienta de la regla y vamos a dar clic y arrastrar para crear una línea para enderezarla en la parte superior con un clic. ¿ok? Esto lo puedes hacer desde la versión CS5 si gustas puedes activar la herramienta de recortar y vamos aquí a recortar un poquitito desde las esquinas la imagen una vez que tienes listo lo que quieres recortar puedes presionar la tecla de enter en el teclado o dar clic aquí en el visto que está en la parte superior del panel esta imagen está escaneada en una buena resolución me voy aquí a imagen y vas a poner tamaño de imagen y aquí te vas a dar cuenta que tiene 600 dpi para trabajar el siguiente paso es duplicar la capa con control J y con doble clic cambiar de nombre y le vamos a poner después para comparar el antes y el después. Por cierto, la imagen te la dejo en el link de descarga para que puedas trabajarla. Ahora vamos a hacer un pequeño zoom presionando la tecla de control barra espaciadora, clic y arrastrar hacia la derecha para hacer un zoom sobre el payasito que está aquí. Y ahora la primera herramienta con la que vas a trabajar y la recomienda Adobe es el pincel corrector puntual. En la parte superior en tipo debe ser o debe estar según el contenido. ¿Qué es lo que vas a hacer? Simplemente clic, clic, clic sobre la imagen. Voy a hacer un zoom un poco más grande. Ok, aquí clic, clic para quitar todos estos puntitos que están de más. Esta herramienta es aconsejable... Para imágenes antiguas, o también la puedes trabajar así con clic y arrastrar para quitar cables, para quitar eh, cicatrices, ok. Una que otra arruga también es muy recomendable, ok. Grietas en las paredes donde el trabajo sea totalmente liviano, como lo que estás viendo en este momento. Ahí es recomendable esta imagen. Vamos a ver el antes y el después. Perfecto, esta es la primera imagen. Eh, la primera herramienta, perdón. Vamos con la segunda herramienta que viene a ser la herramienta del parche que apareció en la versión CS3 de Photoshop. Aquí en la parte derecha tengo este pequeño problema, que es esta mancha. Cuando el área de retocar es un poquitito más grande, te recomiendo el parche. Con clic y arrastrar generas una selección. Arriba en el panel de control tiene que decir según el contenido. Vas a hacer esto, clic y arrastras y vas a reemplazar esta zona por otra muy parecida voy a poner control D o selección y pones control D. si te das cuenta automáticamente ha desaparecido entonces la segunda herramienta es el parche cuando tienes trabajos un poquito más fuertes que hacer y la tercera herramienta es el clon recién aquí aparece el bendito clon voy a hacer un pequeño zoom aquí en la parte derecha de la imagen ok cómo funciona esta herramienta pues obviamente tienes que trabajar en el, en el tamaño del pincel o en la suavidad del mismo, yo le voy a dejar ese valor que tiene de 53 voy a presionar la tecla de ALT o OPTION en una MAC al clic y automáticamente mira voy a empezar a trabajar y te das cuenta tienes en la parte derecha un más, es decir está reemplazando lo que está en el más ok, lo toma como una copia y lo está reemplazando en la parte de la derecha esto simplemente es increíble voy a poner antes y después entonces el clon lo vas a utilizar para trabajos realmente muy fuertes. Realmente muy fuertes. ¿Cómo funciona esto? Con alt click. Y ahora lo único que haces es simplemente con click y arrastrar. Vamos a perder todas esas imperfecciones que están ahí presentes. Hasta aquí vamos bien. No olvides de suscribirte, activar la, la campanita y dejar tu comentario. ¿ok? Vamos a dar un retoque final aquí sobre el estómago del payasito tranquilamente puedes trabajar con el pincel corrector puntual con clic y arrastrar o tranquilamente con el parche simplemente haces una selección clic y arrastrar te voy a ser muy sincero me voy a demorar demasiado tiempo en tratar de retocar toda esta imagen por lo que el video lo vamos a parar ahí y te invito a ver el siguiente video sobre esta misma imagen y cómo vamos a mejorar el color a la misma así que te espero en la siguiente lección cuídate mucho chao